Amigas, aquí estoy Ya lista para la cirugía Estamos aquí con Jorge Estamos entrando Me dieron este papel Este, donde dice Todas las cosas que tengo que hacer No voy a grabar mucho porque no me dejan No quiero que me reten las... Ok, amigas, estoy grabando vale, ya estoy lista Muy bien, ¿no? Deja, la, la foto así Amigas, ok Aquí estoy un poco asustada Ya lista para mi cirugía Mi esposito me estaba poniendo las medias Las veo ratito Estoy un poco nerviosa Les voy a hablar cuando salga Creo que mi cirugía es a las 12 Son las... 12 y media, ahí está, y, y qué hora es ahora, como 11, las 11, eso me queda, oh, una hora y media, no sé, qué voy a hacer, quería saludarlas y mostrarles, aquí estamos, es... sí, espera, ahí, ¿Sí? las voy a dejar, ya estoy lista, amigas, me estoy yendo, Amigas, ya estoy lista para irme, ya me pusieron mi día aquí y ya estoy, me pusieron este para los masajes, así que las veo, si no puedo hablar les escribo. Este, esto es para que para que para que me pongan ahí la anestesia y hasta por llegar en la anestesiología. I will never let you go. With you by my side, Que respitas, amigas. Me está costando con el dolor. Qué mm. better. No más que eso <coughs> tengo que hacer esto para que mis pulmones oxigenen ¿no? amigas porque tengo malos ¿sí? ¿No? tengo bajo no me puedo ir a casa Amigas, me duele todo, me vomité toda. Venía este, del hospital para la casa y el carro me provocó un vómito. Lancé todo. Mi esposo fue a abrir la puerta. Ah, así como estoy. Ay, amigas, me siento mal, pero estoy bien. Es raro de decir... Este. Bueno, es que puedo hablar Eso me voy a ir a acostar, amigas Voy a descansar y luego les bajaré este videito Yo voy a editar este, A lo que vomité, el dolor, amigas, el dolor Me siento mal Este, Pero estoy bien mejor de lo que esperaba les mando saluditos no se pierdan mis videos recuerden de suscribirse activar la campana de notificaciones seguirme en mi otro vídeo Melania Beauty Tips y suscribirse compartir y no se pierdan esta serie de videos de mi cirugía y recuperación de mi cirugía y todo el tratamiento de mi cáncer voy a seguir siempre bajándoles videito, amigas las quiero mucho gracias por acompañarme si son impresionables no vean mi cirugía pero más que nada mi cicatriz perdón entiéndanme me operaron hoy Soy un poco todavía con los efectos de la anestesia y me acabo de vomitar amigas ¡Miren cómo estoy! Mi esposo me traía... ...del hospital. Me vomité toda, largué. Así todo salió. Disgusting. Beso, amigas. Ahí viene mi esposo. Ahí viene Jorge. Me va a meter... Beso, amigas. Hola Amigas. Hoy es 29. Y esta es Tiffany. Acabo de levantarme y les quería mostrar mi herida. Así está. De mi lobectomía. Quería saludarlas. Si recién estás visitando mi canal, te invito a suscribirte, a activar la campana de notificaciones. El tema de hoy es mi recuperación de la cirugía de tiroides. Eh, he estado un poco mala. Este, ya les contaré cuando pueda hablar más. Pero a pedido de ustedes, me dijeron que aunque no pudiera hablar, quieres bajar a video. Les voy a bajar un videito de, de cómo fue mi cirugía y lo que me pasó ayer. Hoy es el segundo día de mi cirugía me siento como que me pasó un camión por arriba no es tan malo como yo pensaba pero me cuesta hablar Entonces voy a dejar este videito por acá quería saludarlas y decirles que que no pierdan mis próximas entregas que cuando me sienta mejor de mis heridas voy a estar bajando video y, les iré contando toda mi recuperación y lo que me ha pasado. Por lo pronto, ayer me internaron a las 11 y fue todo tranquilo, hermoso, me tratan muy bien. Tengo un grupo de doctores muy buenos, en el Intermountain, los enfermeros muy buenos, todos. Un trato muy bueno. Se cuidan mucho, te están atentos a todos los detalles. Eh, la verdad eh, fue sencillo porque no me di ni cuenta, realmente no me di cuenta ni siquiera cuándo, en qué momento me pusieron la anestesia. Cuando me fui a ver ya había despertado, la operación duró aproximadamente dos horas. Mm. Me, me dieron el alta como a las 6 de la tarde. Y cuando me dan el alta, me dieron vómitos. Apenas me subí al carro, empecé a vomitar. Fue horrible, era algo que no podía controlar. Ahí les dejé en el videito Y... Um, vomité toda la noche, entonces mi esposo decidió llevarme a la emergencia. Le dije, no, me vas a tener que llevar. <coughs> en ese momento, todavía me dolía mucho mi cabeza. Estaba un poco mareada <coughs> Fue horrible amigas Porque cuando vomitaba Sentía que todo se me abría Y la cabeza me iba a explotar Horrible Ayer y hoy fueron los peores días Hoy son las 3 de la tarde Aquí en Utah Hace muchísimo, muchísimo calor Ya llevo como 3 duchas Me dieron este aparatito para que sople. Todavía no llego a la marquita, todavía no tengo la fuerza, tengo que desarrollar mis pulmoncitos y no llego, amigas. Este, he dormido bastante, hoy ya no tanto, y tenía la necesidad de contarles cómo me había ido, de que supieran que aquí estoy, de agradecerles a todas las que me escriben y comentenme aquí abajo. <coughs> Este, si alguna de ustedes ha pasado por algo similar, por una lobectomía, ¿Cómo ha sido su recuperación, la mía está siendo bastante difícil, con mucho dolor, mucho cansancio físico. le dijo a mi esposo que mi tiroides estaba muy agrandada me quitaron el lado izquierdo Se van a hacer una biopsia del lado derecho y si hay cáncer en el derecho entonces me la quitarían todas tengo que esperar y tendría que volver en una semana al quirófano otra vez esperemos que no este oré mucho, he sentido mucho el apoyo de Diosito este yo sé que Dios me ama, que Dios vive, que nos ama a todos. Él es nuestro padre. Y mi esposito está cocinando a los niños una carne asada allá abajo en el patio. Yo estoy aquí en mi cuarto. Acabo de subir de caminar. Fui a caminar, fui a recoger el correo, para hace demasiado calor. Así que decidí quedarme aquí en el cuarto y grabarles, amigas. Mostrarles mi herida Las que sean impresionables Por favor No vean Y las que Las que quieren Saber y ver Pues libres. Aquí les muestro más o menos cómo está mi herida No me veo muy bien Espero ir mejorando Estoy un poco roja pero, amigas, este, voy a seguir bajándoles videíto, quería, solo es mostrarles cómo voy, cómo va mi recuperación, y, bueno, que espero mejorar, son cinco semanas de recuperación, ahorita mismo, para ser sincera, siento que me pasó un camión por arriba, Estoy un poco emocional, quiero llorar, he sufrido mucho, los vómitos me han hecho sufrir. El dolor que yo sentí ayer cada vez que vomitaba, no les puedo contar. Porque me dieron un remedio y el remedio parece que tiene ese efecto de que provoca vómitos. Entonces me, me dieron, me des, tenía miedo de deshidratarme y le dije a mi esposo que me llevara a la emergencia. Para que me pusieran una, una vía y suero, porque no me aguantaba nada. Todo, gelatina, agua, todo se, se vomitaba. Entonces, le dije, llévame porque me voy a deshidratar. Y porque tengo que tomar remedio. Bueno, me inyectaron, me dieron este, una inyección y me quedé dormida un par de horas. Y luego de dormir, este... <coughs> <coughs> Luego de dormir Me mandaron para la casa Y luego aquí en casa seguí vomitando Así que pasé una mala noche Hoy fue mejor Porque decidí no tomar los remedios Me tomé solamente un Tylenol Para el dolor y bueno Pude descansar Y ahora me desperté Dije voy a caminar Me voy a dar una ducha, me cambio salí afuera, caminé, ya estoy esperando la cena y hacerles este videito decirles cuánto las quiero y que si me sigan acompañando en esta serie de videos sobre mi cáncer de tiroides y toda mi historia también voy a estar haciendo un videito en homenaje a nuestra Judicita que cumpliría años el 30 de mayo El primero de mayo es el cumpleaños de mi papá Y mayo es un mes muy importante para mí Y ahora también nuestra guerrera Mi papá cumple el primero Judicita el 30 Y estuve viendo videos de Judicita Y es como que no se ha ido Ella está aquí con nosotros Es nuestro ángel Sigamos recordándola Festejemos su cumpleaños y sigamos apoyando a sus hijos. Gracias, amigas. Tampoco se olviden de suscribirse y darle like y compartir a mi nuevo canal Melania Beauty Tips. Eh, link en la descripción. O oh, me buscan Melania Beauty Tips. Y también suscribirse a mi canal Tiffany Blogs. Darme like, compartir y. Gracias, amigas, por todos sus mensajes que me dejan. Me voy a descansar porque no puedo hablar. Tengo un día que no están hablando, pero quería pasar a saludarlas y que supieran que, que aquí estoy. Siempre para ustedes, en todas las circunstancias. Muchos besos, amigas. Bye.